Empezamos la jornada de la tarde, narrativas transmedia, eh, narrativas transmedia, nuevas plataformas, nuevas narrativas con Juan David Escobar. Bueno, bienvenido. Hola, gracias por, por estar aquí y escuchar un momentico. Eh, Juan David Escobar, soy realizador audiovisual, eh, trabajo desde hace un tiempito, afortunadamente, para mi empresa, que se llama Puntolín. Entonces, antes de llegar a nuevas plataformas, nuevas historias, eh, que es un poco el tema que Milton me propone que haga quiero hacer un paseíto por, por nuestros pasados pues este video que van a ver ahí fue grabado en 2007 eh, con un celular Nokia eh, 240 no sé 320 240 máximo eh, ese es mi socio ahora en la empresa eh, eso fue como el inicio de entender que los dispositivos o cosas que yo tenía en el bolsillo podían grabar cierto que no necesitaba una cámara y un equipo de producción como me enseñaron en la universidad porque yo soy director de televisión eh, el otro parte. y en algún momento creímos eh, ahí pueden ver a milton que era campusero en el 2009 2009 cierto eh, y comenzamos a creer que Internet era una plataforma en la cual uno no no se quedaba con el material grabado, esa cosa que uno hace con tanto esfuerzo como realizador en un cajón, en un VHS, sino que podía mostrarlo al mundo, sin necesidad de ni de un concurso, ni de pasar en cine, ¿cierto? La Internet como, como plataforma poderosa de, de uno como narrador poner la información ahí para verla. Eso es un formato que nos inventamos, se llamaba, se llamaba Mil Minutos. Creíamos que con que para los personajes que entrevistáramos teníamos todo el tiempo disponible porque Internet no pone límites a eso. Será Campus 2009, será un formato pensado para web, sin, sin darle otra vuelta, sin pasar por la televisión. Eh, presentado por Ana María, con un personaje cualquiera y bueno, está en Internet pues. El otro parte. Estas son las camaritas que he utilizado, hemos utilizado para, para grabar la vida, para, para hacer televisión 2.0, para, para subir a internet el celular, con cualquier luz, con cualquier reflector. Nos ha servido siempre como para contar historias sin la excusa de tener millones, sin la excusa de tener todo un equipo de producción que te tire... Eh, vainas saliendo en internet por streaming eh, con wifi robados con, con eh, internet móviles de que valen 5 mil pesos 100 megas. Entonces nos obsesionamos con hacer streaming desde la casa, como si no podíamos hacer televisión o la televisión no nos llamaba, no nos pagaba. Podíamos sentarnos en la sala y echar un cuento, y 10 personas o 100 personas nos veían y no nos importaba. Hacíamos el mismo esfuerzo si eran 10 personas o eran mil personas, no, no nos importaba. Eso es, un, es un más o menos largo, pero era la, o podemos ver cómo con los equipos caseros, con micrófonos de 100 mil pesos o de 5 mil pesos, con cables que uno tiene ahí para conectar el equipo de sonido, podíamos, vamos, internet, eh, podíamos hacer un show desde la casa, ¿cierto? Y la palabra show, eh, la voy a repetir un poquitico en este, en este transcurso de, de mi vida pasada, porque creemos, o el internet es una ventana por la cual nos aislamos del mundo real, un poco, y, nos, y consumimos información. Entonces, yo he pensado estos últimos días que, si usted va a perder, un perder es una palabra muy fuerte, pero si vas a perder el tiempo en internet viendo un video de YouTube, tiene que ser un poquito mejor que la vida, ¿cierto? Tiene que ser un poquito más atractivo que la vida. Tiene que tener un gancho bonito ahí. Entre la palabra show siempre la he utilizado para, para, para presentar mis productos. En la terraza con dos computadores, muchos cables, una switcher prestada. Bueno, haciendo pruebas de, de streaming y salíamos al aire. pues. 2009, más o menos, ¿cierto? Dale, el siguiente parte. Comenzamos a hacer, paralelo a eso, de algo hay que vivir. Hacíamos televisión en Medellín para canales locales, donde pagan más o menos bien, y donde nos obligaron, o por lo menos la tarea mía, que soy guionista, es investigar de las nuevas tecnologías y qué poder tiene la Internet y qué están haciendo los chicos con los blogs en el 2009, que todavía los blogs estaban vivos y, y la gente escribía, pues. E inventamos un programa que se llamaba Línea a Tierra, un poco radical, poco radical, hablando como poesía tecnológica eh, con la gente que no está, en las perif no está en el centro, sino en las periferias del uso de las tecnologías. Hablamos de tecnología y aparatos, eso es como, como los dos caminos, internet y la vía televisiva. Pues. Santiago Rendón que ahora está en radioactiva y se está haciendo rico, vale, otro. Y entonces con ese proceso de inventarnos formatos para contar la tecnología y nos inventamos otra cosa que se llama Tecnocoquito. Eh, ¿Cuál es la misión de Tecnocoquito? Contar la tecnología a la gente que se ha quedado atrasada, como las tías, las mamás, que un poco llegó la tecnología y, y ellos el, aprendizaje ya, el switcher del aprendizaje ya lo habían cambiado o, o, o ya no iban a aprender más. Loros viejos que llaman, ¿cierto? Y los sobrinitos o nosotros, cuando las mamás nos piden que les expliquemos una aplicación o cómo funciona Twitter, uno no soporta dos minutos de preguntas de las madres porque son insoportables, algunos decimos eso. Pero con amor, con cariño, con analogías, diciendo que Windows es una ventana y por la cual se ve el mundo, y el ratón mouse es un ratón mouse, bueno, un mouse que se inventaron los ingenieros. Le dimos un discurso a Colombia de de alfabetización digital que hace mucha falta y creo que Tecnojoquito se queda corto porque está en internet y salió en un canal local y bueno muchas bibliotecas nos han escrito escuelas alejadas dicen que enseñan con Tecnojoquito eh, por allá en Nariño enseñan, la gente se la lleva en DVD porque estamos aprendiendo usando las tecnologías y contándole al mundo cómo, cómo las hacíamos y cómo las entendemos Tecnojoquito, televisión y bueno por el otro lado está Volvimos a ese show de transmisión de streaming casual que hacíamos con un internet robado. Eh, le montamos cel, le montamos cabezote, le hacíamos notas, teníamos presentadores. Los jueves, cualquier duración es de 3, 4 horas. Eh, otra vez, así hubiese una persona viendo o 10. A veces había más personas haciendo el show que viéndola. No nos importaba, no, no nos importaba nunca nos ha importado... Todo lo que hay, cierto, y de ahí nace una cosa que se llama Todo lo que que es de nuestra empresa. Link que hace televisión, videos institucionales, cosas con las cuales un jefe nos dice qué hacer. Todo lo que hay es como el suspiro, el descanso nuestro para hacer locuras sin que nadie nos ordene qué tema ni que eso está malo ni corrija un plano. Es nuestro laboratorio. Todo lo que Estamos pisando el 2010, un poco lo aceleramos ahorita. Eh, desde la sala eh, teníamos también chef, teníamos cocina, notas, presentadores, salíamos a la calle y toda la televisión no nos había pedido nada como diferente pues a... Bueno, eran los cocineros, el otro. Pues. El otro. El otro. Bueno, y llegaron a nuestra vida, afortunadamente la, la tecnología va avanzando mientras nos ponemos viejitos, y llegó el HD, ya estas celulares tienen HD, cualquier cosa que tengas ahora tiene HD. Eh, y eso subió la calidad de la plataforma de YouTube, que era, antes se veía pixelada, como vieron en el primer video, horrible. Y entonces ahora llegaron unas cámaras eh, de un millón de pesos, 800 mil pesos, que tenía un look bonito, parecido a, a lo que hace el cine, cuando hay una luz bonita y una persona... Diciendo cosas, se le ve las arrugas, se le ve la sinceridad inclusive en HD. Ese fue el lanzamiento de la página y la llegada a nuestras cámaras. Pues. Dale otro Anunciamos que se terminaba el streaming, que ya nos habíamos como cansado de, de salir al aire, que nadie nos viera. De que el, el socio mío eh, pasara cuando estábamos en vivo y nos miraba estos locos que están haciendo sabiendo que hay que hacer plata, dinero, hay que hacer televisión, hay que hacer cine, toda la, toda la vaina que le dicen en la Universidad, en la universidad 1, hay que ser, ser famoso. Entonces anunciamos que el, no iba más el streaming, que íbamos a volvernos un portal. Eh, un portal es una forma de decir por dónde entrar a un universo, y el universo era todo lo que hay, entonces nos comenzamos a inventar los micro formatos. Después de apuntarle en streaming en, a mucha gente y nadie lo veía, qué tal si lo cambiábamos y le apuntábamos a un nicho chiquito, a un target con un formato para ese target, ¿cierto? Eh, si quieres lo avanzamos para ver los targets. Juanse, Juanse que hacía noticias, si uno dice que las noticias son una mierda, entonces hicimos nuestro propio noticiero diciendo cosas que un poco se le escapaban a la prensa, eh, con alguien como Juanse que, que gaguea, que inventa cosas, pero era un noticiero nuestro, ¿cierto? Diciendo las cosas Poniendo una lupa en la lupa en la opinión nacional, eh, Juanse, inclusive es Spray, se lo gozó un día, sacó un GIF, eh, porque era una cosa medio autista, pero era nuestra, pues, y era poderosa. Eh, dale, dale. Todo eso está en todo lo que punto com. Estoy acelerando para llegar a la, a la cosa buena de hoy. ¿cierto? Y nos inventamos una cosa que aún está viva, que se llama Multitoma, que es eh, invitar a un músico a tocar en un lugar donde no esté muy cómodo, que nunca esté cómodo porque los músicos siempre necesitan un cable y hacer 10 para de sonido y un montón de gente. Y le proponemos al músico que, que salga a la calle con nosotros y nosotros con muchas cámaras, por eso se llama multitoma, eh, hacíamos un videoclip. No sé si le podemos subir un volumen un poquitico. ¿Sí se puede? No, entonces no, seguimos avanzando. Hacelo para ahorita, que lo necesito ahorita, Liz. Multitoma, hay 70 multitomas eh, y es un poco como un performance eh, musical donde nosotros estamos en performance porque no sabemos cómo estamos grabando porque somos seis cámaras y nos puede ir muy mal, nos pueden robar, bueno, no nos han robado hasta ahora y han salido preciosos, este chico canta en los buses eh, y ahora es famoso en México, tiene 500 mil visitas este video saltándonos las disqueras, saltándonos a todo el mundo, se puede hacer un, un formato en el cual la música sea transportada bellamente, pues, ¿cierto? Busquen multitoma, anótenlo por ahí, es muy, muy bonito. Y todavía nos tenemos en el archivo, por ahí, 20, 20 para sacar nuevos, pues. listo, pues. Y lo que les decía ahorita, que el Internet es una ventana por la cual la gente pierde su vida ahí viendo cosas. Nos inventamos un formato que se llama Platicando Caca, que era realmente dos personas en, un, en, una, en, un, en una tienda, en Nav Navarrotes, como llamamos en Medellín, hablando mierda, pero mierda pura, ¿cierto? Eh, videos de 45 mil visitas, 1500 comentarios, As, eh, y sobre todo siento que logramos una vaina es cuando uno se sienta a conversar mientras la cervecita. A la gente del extranjero comenzó a recordar y a nostalgia que no sé, en Estados Unidos no se puede tomar cerveza en la calle, que, que se perdió la, esto de conversar con el otro y, y, y traficar los sueños con el otro, y, o, o decir chistes, o ser vulgar. Ahí está, tiene 12 capítulos en internet. Al final del proceso, Pilsen nos contrató para que le hiciéramos un platicando caca para Pilsen. Y era el mismo formato, solo que con cerveza Pilsen en la mano. Y nos ganamos unos millones ahí y creo que es el video más visitado de la página de, de Pilsen por encima del video de la Feria las Flores, ¿cierto? Dos huevones hablando mierda, ¿cierto? Parcelis. Con Belandia, eh, Exxon Belandia, el maestro Exxon Belandia de eh, cuesta Santander algún día prendió la cámara y le dijo que iba a estar en un concierto que si todos llevaban cámaras y, y hiciéramos un video juntos. No estábamos hablando ni la transmedia, ni había hashtag. Todavía, todavía el mundo estaba, estaba funcionando diferente, ni crowdfunding, estaba muy suave, cierto. Si quieres le damos y lo adelantas por la mitad, más o menos. Si se puede. Eso es en un evento que se llama altavoz. 26 cámaras logramos tener por ahí ocho eran nuestras el resto eran de gente que estaba en el concierto que sacó su dispositivo en HD o en o en SD o tenía una cámara viejita me le puedes poner volumen parce algo pasa Videoclips, hacíamos también videoclips. A Exxon no lo conocíamos, por internet lo conocimos, dijo que sí. Y Exxon ha dicho que, que este video lo hace ver muy poderoso y que eso es mentiras. No, no suena. Pero ahorita necesitamos sonido bueno. Porfa. ¿Qué? Pues que sí, se Tienes bajito, parce. Está todo. Este no es importante, pero ahorita va a ser muy importante el sonido. O sea, muy importante. Dale, parce. Si quiere, hacemos otra cosa. Dale. Un formato para chicos que estaban buscando hacer audiovisual y querían hacer un formato. Entonces, el mundo que me que el odio, eh, iCarly. Estamos hablando de iCarly que llegó a las pantallas y explotó. Y los niños ahora están haciendo desde la casa sus shows, ¿cierto? Otra vez la palabra shows. Hablando cosas desde un, una habitación. Eh, se llamaba No Hay Lugar. También se terminó pronto, pero, pero se hizo, pues. El otro parte Creemos que Internet es un barrio y está lleno de bits y que cada personaje que está en Twitter, en blogs, era importante de, de registrar o hablar con él y presentarlo al mundo. Otro microformato se llamaba Barrio Bit, eso es internautismo crónico en Medellín, unos maestros también en, en hacer cosas para Internet. Teníamos una cosa que llamaba, en vez de sala de reacción, reac sala de reacción, que reaccionara a lo que está pasando en la ciudad, salir con cualquier dispositivo y, y registrar algo que, que los medios de comunicación no lo registran mal o no les da la gana de registrarlo. Eh, nosotros podemos con una cámara registrar. Eso era un problema con los venteros ambulantes en Medellín. Carlos, eh, nuestro compañero que estaba pasando las diapositivas. Un chico que han cuidado mucho, que iban a la casa por él en carro, un día se metió a grabar el smart a correr con los menteros ambulantes. Ese video tiene que 40 mil visitas. 40 mil visitas. Estamos hablando de, eso tuvo un nombre, periodismo ciudadano, donde el periodista manda la nota. Esa vaina funcionó un año y luego ya los medios de comunicación eh, ponen cualquier noticia de un celular que se volcó un carro y eso es el reportero es el ciudadano que va con un dispositivo cierto eh, y ya sección del noticiero no les importa el pixel lo mandan así hacíamos otro formato que llamaba medio le pague", un formato bonito bien hecho eh, salud primero que no, estaba enmarcado en todo lo que hay pero era coma era otro proyecto que se llamaba salud primero porque la salud en Colombia es una mierda, el sistema como tal. Entonces, lo que tratábamos de hacer, porque se acabó, porque las fuerzas no aguantan para tanto, es como ¿qué tal si tenemos un portal y unas, con aplicaciones tal para denunciar en qué hospital no me atienden? ¿Qué tal si ponemos a la vista de Colombia que la salud tiene? Hay gente, hay gente que se muere como este señor que se, se, se nos fue por un cáncer y no lo quisieron atender y lo dejamos morir a una gran persona que tiene hijos. Eh, entonces, un poco como, como hacer presión desde el Internet o desde nuestros pequeños poderes para, que, para retratar una Colombia, se llama Salud Primero, y te, tiene por ahí tres o cuatro videos de gente que, que se nos fue, de denuncias de, de urgencias de hospitales llenas. Eh, lástima que no, la vida no nos dejó seguir con ese proyecto, eh, aún es necesario, aún es necesario. Hay una cosa que nos parece muy simpática, que en, las, en la televisión solo sale gente con corbata, gente bonita, gente que hable bien o gente que, sea como que tenga mucha plata, ¿cierto? Y creemos que, que se puede hacer un formato con, con personas común y corriente. Este señor todavía cree que puede llegar al fútbol profesional eh, y juega fútbol y entrena en la calle. Entonces, no, no la, se llama sobrehumanos porque la intención no es hablar con alguien que esté parapléjico y que se levanta de su cama y lucha todo el día. Creo que las luchas de todos y cada uno de nosotros, así sea que estemos completamente con los sentidos y con todas las extremidades, es vivir en este mundo tan, tan difícil. Entonces, sobrehumanos, otro formato muy bonito. También anótenlo por ahí que es un orgullo para nosotros. y el platicando caca y sus personajes inventar otra cosa en otro portal, en otra página web que se llamaba elpenultimo.tv y creemos ahí que el que lo el nicho es importante, ¿cierto? Esos videos los lanzábamos todos los domingos a las 8 de la noche puntuales, o sea, Alguien dejaba disponible o programado para que la gente lo viera como en la televisión, que la novela sale a las dos y uno se parcha a las dos a ver. Obtenía 7.000, 8.000 visitas del de primerazo en el domingo y ha llegado a 40.000 visitas. Combo de parceros haciendo humor, de ese humor que no cabe en la televisión, eh, que nadie haría, ¿cierto? que cosas que duelen cosas que incomodan y cosas que la gente escribe cómo hacen esto cómo son tan idiotas pero otra vez si usted le apunta al, al, al nicho que gente que ve cosas idiotas encuentra siete mil o cuarenta mil idiotas que lo vean cierto eh, cuántos sketches hicieron en el penúltimo dos temporadas de cuánto Estamos hablando dos temporadas de 13 capítulos, como hacen los americanos. Salimos en una fecha con una hora, con una cantidad de, de, de, de capítulos, y las, como las temporadas, como las cosas buenas se terminan, y eso tuvo su ciclo y se terminó. Pues. Hay cosas muy groseras ahí, véanla por favor. Eh, bueno, el Carla Morrison, inclusive antes de ganarse los Grammys, nos, nos, nos permitió hacer un multitoma. Eh, 200.000 visitas tiene este video, otro parcial. Y bueno, llegamos a donde quiero llegar ahora y por lo cual son nuevas plataformas, nuevas historias, ¿cierto? O in inclusive no podemos decir nuevas historias, muchas historias, múltiples historias, diversidad de historias. Entonces ahí nos podemos ir al Naranjal, al portal como tal. Al, al Naranjal, todo lo que hay, punto En esa página web, eh, que hoy puede ser esa, mañana puede mutar a otra más corta, .co, a kt, no importa. El naranjal es un sitio en internet o un CD o un DVD de, de un barrio que va a desaparecer, ¿cierto? Es, esa es la premisa. Bajamos al barrio, ese es el portal, y seguro si, si le entregamos un CD o, o en el futuro vas a ver en una gafa, van a comenzar así a verlo así, ojalá. Eh, el Naranjal, un barrio de Medellín que va a desaparecer, ¿cierto? Eh, por planes eh, de, ordenamiento, de ter, ordenamiento territorial, planes parciales. Medellín es una ciudad que la gente que coordina Medellín, dirige Medellín, quiere parecerse a Medellín a Barcelona, ¿cierto? Una cosa extrañísima. Eh, entonces, el Naranjal les estorba un poco a la gente del progreso. Entonces, un día bajamos con la intención de comenzar un